Uh, hola qué tal mi gente de youtube este, Bueno hoy día voy a hablar acerca de un pequeño error Del GTA San Andrés me encontraba aquí en Paradiso Paradise Bueno estaba haciendo las misiones de vigilante Y resulta que me bajé Del automóvil del, De la moto y me salía este error Era totalmente inmortal Y no podía ni disparar ni moverme hacia ningún lado y bueno, ese ha sido el error. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse. Hasta la próxima. Soy inmortal. Soy inmortal.